Cuando quieres cambiar de hábitos alimentarios y mejorar un poquito la acumulación de toxinas, te recomendamos que tomes durante 15 días, cada noche, nuestro caldo depurativo. Es una receta de varios vegetales que te ayudará a eliminar toxinas, a mejorar el tránsito intestinal y a sentirte menos hinchado. No esperes más, clica en el link de abajo para ver la receta del caldo depurativo de dieta coherente y empieza a cambiar de hábitos.